Mis amados, buenas noches, Dios bendiga a toda y cada una de la audiencia que en este momento <coughs> <coughs> entra en sintonía con la <coughs> programación del Ministerio Momentos Proféticos TV. Bienvenidos todos, amados míos, bienvenidos todos a esta continuación, a esta continuación de la enseñanza que estamos tratando de que el cuerpo de Cristo pueda ver con toda claridad que la Biblia contiene la revelación del nacimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, de todo el procedimiento y de la fecha en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino sobre la faz de la tierra. Nosotros estamos tratando de que el pueblo, de que el pueblo, pueda ver, conocer y entender que la Biblia contiene toda la información, que la Biblia contiene toda la información desde el momento, desde el momento, desde el momento en que es concebido hasta el momento que es parido y la fecha en que fue parido, que es algo sumamente importante. Repito, es algo sumamente importante porque es la fecha más grande que tiene la patria celestial. Es la fecha más grande que tiene la patria celestial. Y es la fecha más grande que hay en la tierra, en, la, en, en, en, el, en, el, en el aspecto terrenal. Nosotros tenemos que entender que no podemos seguir viviendo, repito, que no podemos seguir actuando como cristianos, ignorando la fecha más grande que contiene la revelación bíblica. Es increíble cómo la nación americana tiene su fecha, es como Puerto Rico tiene su fecha de, de, de, de celebración, de, de la fecha de, de, de establecimiento del Estado Libro Asociado, la fecha de nacimiento de la nación americana y todo tienen su fecha, y usted tiene su fecha y yo tengo mi fecha. Y naturalmente no le estamos dando importancia, repito, no le estamos dando importancia a la fecha más grande jamás existida sobre la paz de la tierra. El 24 de diciembre, amados míos, el 24 de diciembre contiene la Biblia, la revelación, la enseñanza, que es la fecha más grande en la patria celestial y que es la fecha más grande en la patria terrenal. Estamos tratando de que el pueblo pueda ver, oír y entender que la revelación bíblica no, no omitió, no omitió ningún detalle, ningún detalle de ese maravilloso evento, repito, de ese maravilloso evento donde Jesucristo, Dios, renuncia a Dios y se hace carne. Esto es algo que estamos tratando de que el pueblo pueda entender que no, hay, que no quieren hacer diferencia, porque están hablando de que Jesucristo y Jesús es lo mismo. Amado mío, no es lo mismo. Jesús es el hombre, Jesucristo es Dios, Dios Dios del cielo y Dios en la tierra. Por eso es que estamos en este momento, en esta enseñanza del 24 de diciembre, hermano. Del 24 de diciembre, no se lo pierda por nada. Porque el próximo jueves, el próximo jueves vamos a estar precisamente ilustrando a través de la escritura, a través de la revelación bíblica, que el 24 de diciembre... Es la fecha en que Jesús Cristo, Jesús Cristo, renuncia a su posición de Dios y se hace carne. Este es el momento en que nosotros tenemos que ver y tenemos que entender con toda claridad. Nos humillamos una vez más ante la presencia de Dios. Padre, gracias por tu amor. Madre, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que nos has concedido una vez más de poder entrar en las Escrituras para traer la revelación, la enseñanza del momento más grande que tiene la patria celestial y el momento más grande que tiene la patria terrenal. El momento en que Jesucristo renuncia a su posición de Dios y se hace carne. Por favor te lo suplico, dirígeme dirígeme en una forma precisa, dirígeme en una forma precisa que tu santo y bello espíritu y tu evangelio en esta noche ilustre a este pueblo, capacite a este pueblo en todo el conocimiento de ese proyecto de ese proyecto donde tú renunciaste a Dios y te hiciste Carne. Por favor, dirígeme en una forma precisa que a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo, lo ato, lo declaro inoperante aquí en mi casa, allá en los hogares. Y proclamamos y declaramos el programa en las manos de tu Santo y bello espíritu en el nombre de jesús amén bien mis amados, antes de entrar en la programación le avisamos a la iglesia a la roca que tenemos que estar momentáneamente cerrada ha habido un sinnúmero de hermanos un grupo de hermanos contaminados con el coronavirus y esperamos que puedan con toda certeza que este grupo de hermanos pueda recuperarse para entonces poder de nuevo volver a nuestra congregación. Por primera vez, por primera vez en 40 años, me siento sumamente afectado desde el punto de vista espiritual en que no podremos celebrar, el cumpleaños de Jesús. Repito que no podremos celebrar el cumpleaños de Jesús directamente en la casa de Dios. Pero naturalmente eh, las circunstancias han sido mundial. Repito, han sido mundial y se ha afectado el cuerpo de Cristo. Estaba viendo la noticia de cuántas iglesias han tenido que cerrar repito de cuántas iglesias han tenido que cerrar debido a la visitación del coronavirus en diferentes congregaciones nosotros pues naturalmente tuvimos que tomar la posición y la decisión de cerrar nuestro templo hasta nuevo aviso repito hasta nuevo aviso ya el templo repito ya el templo se contrató una compañía para desinfectar el templo. Pero entonces los hermanos de diferentes partes de Puerto Rico, de diferentes pueblos de Puerto Rico, pues naturalmente no se cuidaron, se descuidaron y han sido contaminados con el coronavirus. Ahora tienen que estar en cuarentena ellos y la iglesia. Así que por favor le notifico a la congregación, a la iglesia, a la roca, que momentáneamente vamos a estar cerrados. Y nosotros vamos a estar tratando, tratando de hacer posible que esta administración se mantenga para poder por lo menos ministrarle a los hermanos que están en los hogares. Así que por favor. Se lo suplico, el martes que viene volvemos de nuevo a otra ministración ilustrando y dando conocimiento de lo que es el 24 de diciembre. Nosotros el próximo jueves 24 vamos a ilustrar bíblicamente, literal, sin interpretación, que el día 24 de diciembre... Es el día oficial en que nació nuestro Redentor, Salvador y Señor Jesucristo. Por favor, no se pierda la administración, porque hay mucha confusión, repito, hay mucha confusión. Y está el comentario que ha cogido vuelo, no se sabe, repito, no se sabe la fecha en que nació Jesús de Sol lo dice el que no conoce la palabra, repito, lo dice el que no conoce la palabra, pero el que conoce la palabra, el que ha visto la palabra, el que ha podido entender la palabra, va a ver literal, literal, literal, no que yo interprete que el 24 de diciembre es el día en que nació nuestro Salvador, pero mientras tanto, Repito, seguimos informando, ministrando, enseñando, ilustrando todo lo relacionado, todo lo relacionado a ese evento del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le ilustramos a través de la escritura, le ilustramos la profecía, repito, le ilustramos la profecía que nos trae el profeta. Isaías, repito, que nos trae el profeta Isaías, en el capítulo 7, del capítulo 7 de Isaías, donde comienza la experiencia, la experiencia, donde empiezan los profetas, empiezan los profetas. Fíjense que Isaías profetizó en el año 742. Antes de Cristo. Mire, mire, mire qué lejos llegó la profecía. Pero como le hemos enseñado, repito, pero como le hemos enseñado, la profecía llegó más lejos todavía. Porque llegó al momento, repito, llegó al momento en que el hombre y la mujer en el principio que le fallaron a Dios, ahí mismo, ahí mismo, Comienza la profecía, comienza la profecía anunciar que una simiente de mujer, repito que una simiente de mujer iba, iba a destruir el imperio satánico sobre la paz de la tierra. El imperio que tomó dominio y tomó control, de todos los habitantes del planeta Tierra y tomó dominio y control del planeta Tierra. No estoy interpretando, repito, no estoy interpretando, estoy tratando de que el pueblo pueda ver con toda claridad que este, este evento, que este evento, que este evento nos dice la Escritura, nos dice la Escritura en 1 Juan capítulo 5 verso 19 nos dice sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno y no, naturalmente esto eh, eh, eh, queda confirmado repito esto queda confirmado cuando Satanás repito cuando Satanás está hablando directamente con Jesús repito Directamente con Jesús oiga esto oiga esto en Lucas capítulo 4 repito Lucas capítulo 4 dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Pasado a los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo dijo, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo, estoy, estoy trayendo esto para que usted vea a dónde llega, a dónde llega el 24 de diciembre, repito, a dónde llega el 24 de diciembre. Porque el 24 de diciembre... Es el nacimiento de devolverle a Dios lo que era de Dios y de que Satanás queda derrotado. Escuche por favor, nosotros estamos tratando de que el pueblo pueda entender. Jesús respondiendo le dijo: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de, sino de toda palabra de Dios dice. Y el diablo le llevó a un monte alto. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello Porque a mí, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, yo la doy. ¿Cuándo se la entregaron? Repito, ¿cuándo se la entregaron? Cuando Adán... Y Eva le fallaron a Dios, repito, cuando Adán y Eva le fallaron a Dios. Por eso es que en este momento, nosotros, repito, nosotros estamos tratando de que usted pueda ver la importancia del 24 de diciembre. Porque el 24 de diciembre, repito, es el momento, es el momento histórico más grande de la patria celestial es el momento histórico más grande de la patria terrenal es el momento es el momento donde la patria celestial trae sobre la faz de la tierra al que le iba a arrebatar todo lo que harán y Eva le le pusieron en bandeja de plata a Satanás, el principado del planeta Tierra. Por eso es que estamos tratando de que usted pueda entender cuán importante es el 24 de diciembre. Porque el 24 de diciembre comienza el proceso, comienza el proceso de devolverle a Dios lo que era de Dios. Repito, de devolverle a Dios lo que era de Dios que Dios se lo había puesto en las manos a Adán y a Eva. Y tenía que venir, repito, y tenía que venir otro Adán, hecho hombre, para devolverle a Dios lo que era de Dios. Mi hermano, perdóneme, y usted dirá, pero es que Dios siempre ha sido el dueño, perdóneme, pero Jesús mismo reconoce a Satanás, como príncipe de este mundo porque Adán y Eva lo hicieron príncipe de este mundo cuando desobedecieron a Dios y obedecieron al diablo es cuando entonces el pueblo tiene que entender con toda claridad que esta eh, mañana le estuvimos ilustrando algo que ciertamente el pueblo tiene que entender que seleccionan a una Mujer, repito, seleccionan a una mujer, tenía que ser una mujer, porque viene el proyecto, porque viene el proyecto donde la Trinidad de Dios se reunió, donde la Trinidad de Dios se reunió y llegaron al acuerdo cuando Jesús le dijo envíame a mí, hazme un cuerpo y envíame a mí. Entonces, ahí comienza, entonces ahí comienza la maravillosa experiencia, repito, la maravillosa experiencia donde comienza el plan de Dios para devolverle a Dios lo que Adán y Eva tiraron por la borda, el principado de este planeta Tierra. En este momento... Nosotros estamos tratando de que el pueblo pueda ver, repito, que el pueblo pueda ver lo que significa el 24 de diciembre, porque el 24 de diciembre no es cualquier cosa. Es lo más grande que tiene la patria celestial y la patria. Para, para, no es el 25. Ese es otro, porque están buscando, Satanás buscando la manera y la alternativa de, de, de diluir, de desorientar. No es el 25 de diciembre, repito, que es cuando se celebra el nacimiento. El nacimiento no es el 25, el nacimiento es el 24. El 24 cuando viene sobre la paz de la tierra, cuando viene sobre la paz de la tierra, esa criatura, Jesús, hombre, a comenzar el ministerio. Y fíjese, fíjese, para comenzar el ministerio, de recuperar para atrás lo que Adán y Eva habían votado. Entonces, tiene, tiene Dios la obligación de hacerlo a través de un hombre, repito, a través de un hombre, porque a Satanás, a quien dejó fue a un hombre, fue a un hombre, a Adán y a Eva, y ahora... Otro hombre, repito, y ahora, otro hombre tenía que venir a dejotar a Satanás, repito, para recuperar para atrás lo que Adán y Eva echaron por la borda. Estamos pues en el propósito de que el pueblo pueda ver la coordinación celestial, repito, la coordinación celestial, de cómo Dios toma control de los ángeles, de los ángeles y los envía sobre la faz de la tierra a, a darle comienzo, darle comienzo al plan profético más grande jamás existido en la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan profético de poder traer la revelación del nacimiento de Jesucristo, haber genunciado a Dios y meterse en el papel de Jesús hombre. Estoy tratando de cogerlo con calma para que el pueblo no se me vaya a confundir, porque estoy tratando de ver que puedan ver con toda claridad que Jesucristo es Dios. Pero Jesús, pero Jesús es un hombre. Hermano hombre total. Hermano hombre total. Y le estamos mostrando y le estamos ilustrando que la parte divina, repito, que la parte divina de Jesús viene por la intervención del Espíritu Santo. Cuando vino sobre él. Pero estamos en el proyecto, repito, pero estamos en el proyecto de que el pueblo pueda ver y pueda conocer, entender, entender que Jesús es 100% humano. Y entonces le están añadiendo, le están añadiendo en el cuerpo de Cristo. Y 100% Dios. Perdóneme hermano. Perdóneme hermano. Ese es el disparate más grande que se puede decir para ofender a Dios. Repito, para ofender a Dios. De tal manera, de tal manera, que está la revelación bíblica hasta la esta mañana, que el que no quiera reconocer a Jesucristo hombre, dice, no es de Dios. Repito, no es de Dios, es el Espíritu del anticristo que ya se está manifestando sobre la faz de la tierra porque yo estoy yo estoy presentando repito la revelación del evangelio a Jesús hombre y está el espíritu del anticristo metido en el cuerpo de Cristo para desvirtuar para desvirtuar el nacimiento de nuestro señor y salvador jesucristo en el personaje de jesús para hacerse carne y esa carne era la que venía a dejotar repito a dejotar a dejotar el pecado esa carne venía a dejotar al diablo esa carne venía a dejotar los demonios a dejotar el mal a dejotar la tentación a dejar tal la carne y a dejar la muerte. Jesús, hombre. Esta mañana le traemos la ilustración. Le traemos la ilustración de cómo comenzó la historia. Repito, de cómo comenzó la historia. Y ahí está precisamente la profecía, la profecía, donde está precisamente. Eh, profetizando, repito, profetizando. Lo leemos porque no queremos que el pueblo piense que yo estoy inventando. inventando. Por tanto, es ahí, Isaías capítulo 6, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Es aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué? Hermano, ahí es que viene la confusión. Es Dios con nosotros, repito, es Dios con nosotros a través de Jesús hombre. Porque Jesús, repito, porque Jesús. Por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, era la presencia de Dios con nosotros a través de Jesús, hombre. Por eso es que en este momento estamos ilustrando, repito, estamos ilustrando que el plan comenzó buscando una mujer, repito, buscando una mujer. ¿Y por qué una mujer? Porque es de la única manera, repito, es de la única manera que esa mujer iba a sustituir a Eva. Eva, repito, Eva, repito, Eva trajo el mal sobre la faz de la tierra porque lo que Eva parió, repito, porque lo que Eva parió Repito, porque lo que Eva parió venía contaminado con el mal. Ahora tenía que venir otra mujer. Repito, ahora tenía que venir otra mujer. Esa otra mujer, esa otra mujer iba a ser seleccionada sobre la paz de la tierra para ser preñada, para ser preñada por la intervención del Espíritu Santo. Oiga bien, oiga bien. Y ahí es que viene la enseñanza y la revelación, repito. Y ahí es que viene la enseñanza y la revelación, donde ciertamente, donde ciertamente Dios Padre, por medio de la presencia del Espíritu Santo, oiga bien, toma su simiente, toma su simiente la simiente de Dios, toma la simiente de Dios, el Espíritu Santo toma la simiente de Dios y la introduce en el sistema reproductivo de una mujer humana llamada, llamada María. Y así dice la Escritura. El sexto mes, el ángel Gabriel... Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, o sea, una mujer que no ha sido tocada por ningún hombre, que tiene su virginidad, que tiene su órgano, que, que evidencia que nadie la ha tocado. Dice, a una virgen desposada con un varón. Oiga esto, que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen, como todos sabemos, era María. Aquí es que eh, vemos con toda claridad cómo la iglesia católica romana engañando al mundo entero. Repito, como la iglesia católica romana engañando al mundo entero, es que desvirtúa, desvirtúa la misión de María. Porque no hay una mujer más, hermano, no hay una mujer más eh, exquisita espiritualmente, no hay una mujer de más prestigio humano, no hay una mujer de más gloria humana que, la, que, que María. Pero nadie puede adorar a María. Porque María no es salvadora, porque María no es quien va a traer la salvación. Quien va a traer la salvación es lo que está engendrado, que lo vamos a ver ya mismo, en el vientre de María. Escucha. Y entrando el ángel, ¿qué ángel? ¿Qué ángel? El ángel Gabriel, repito, el ángel Gabriel seleccionado de parte de Dios a visitar a esta hebrea, esta mujer virgen, soltera, una mujer completamente limpia, honesta. Y fue seleccionada por la patria celestial. Y mandaron directamente al ángel Gabriel. A su casa dice y entrando el ángel donde ella estaba dijo salve muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres se da cuenta porque ha sido seleccionada para el proyecto más grande jamás existido el proyecto más grande jamás existido el proyecto donde Dios Padre, donde Dios Hijo, donde Dios Espíritu Santo, donde la patria angelical, todos unidos, Padre, Hijo, Espíritu Santo y la patria angelical, se unen en el proyecto, se unen en el proyecto de traer sobre la faz de la tierra un ser humano que iba a enfrentarse a Satanás para devolverle a Dios lo que Adán y Eva echaron por la borda. Por favor, es que nosotros no... Yo estoy, yo estoy entrando en todo este material, porque todo este material es el que nos lleva, es el que nos lleva al 24 de diciembre. Porque el 24 de diciembre, repito, porque el 24 de diciembre, no el 25, estoy peleando la batalla, no es el 25 como todo el mundo quiere reconocer y como el mundo, y como el mundo reconoce el 25 como el día de la celebración del de nacimiento de nuestro Salvador. No es el 25, es el 24 de diciembre. Está escrito, lo vamos a ver, no se lo pierde el jueves. No se lo pierde el jueves donde estamos precisamente enseñando, ilustrando, bíblicamente, bíblicamente, sin interpretación, que el 24 de diciembre es la fecha más grande jamás existida, pero Satanás siempre buscando cómo meter el jabo para tratar de distorsionar la revelación de lo que está establecido. Y vemos aquí con toda claridad, y entrando el ángel donde estaba ella, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Seguro que sí, ¿qué mujer no quiere ese privilegio de ser madre del salvador del mundo? ¡Uh! Mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras. Fíjese que no se turbó por la aparición del ángel, no se turbó por la configuración del ángel, se turbó por la palabra, por las palabras que el ángel estaba diciendo, oiga, oiga, oiga, salve muy favorecida el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿Qué salutación sería esta? ¿Qué es lo que usted está diciendo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que usted quiere decir? ¿Que yo qué? ¿Que yo qué? Oiga, oiga. Entonces el ángel dijo, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? que Dios Padre sentado en su trono mira sobre la faz de la Tierra y selecciona y escoge una mujer que pudiera unirse al plan de la Trinidad de Dios de volver a conquistar de nuevo para atrás la autoridad, el dominio y el control absoluto del planeta Tierra. Y aquí vemos con toda claridad Aquí vemos con toda claridad. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y le dice, y ahora concebirás en tu vientre. Amado, ¿se da cuenta o no se da cuenta cómo comienza la simiente humana? la simiente humana, porque estoy tratando de sobresaltar esto, hermano mío, porque, amado mío, estoy tratando de que el cuerpo de Cristo no caiga en la condenación, repito, no caiga en la condenación, porque no hay, repito, porque no hay salvación, porque no hay el Padre observando al cuerpo de Cristo, repito, al cuerpo de Cristo, negando, negando que Jesucristo se hizo hombre y vino como hombre. Y el cuerpo de Cristo, los creyentes, negando, repito, negando, repito, se lo leemos hermano porque no quiero que el pueblo pueda pensar que yo estoy interpretando, que yo estoy estableciendo, que yo estoy inventando. Repito, repito, repito. Oiga, óigalo. Amados, no creáis a todo espíritu, estoy en 1 Juan capítulo 4, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, ¿dónde están esos falsos profetas? ¿Dónde están esos falsos profetas? Pues esos falsos profetas están en el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué el cielo dice que son falsos profetas? ¿Y por qué el cielo dice que son falsos profetas? Véalo, véalo, véalo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ha venido en carne, es. De Dios. Yo no estoy tratando de esforzar la Biblia a que diga lo que yo quiero decir. Yo estoy leyendo literalmente una enseñanza que conlleva salvación o condenación y que en este momento histórico estamos para entrar al 24 de diciembre que es el día en que se celebra en la patria celestial, repito, en la patria celestial, el día más grande de la patria celestial, porque triste y lamentablemente en la patria de Satanás metió la mano y lo cambió para el día 25. Y el día 24, amado mío, y el día 24, están todos los negocios abiertos, están todos funcionando normalmente. Pero el 25 todo el mundo lo tiene libre, porque es el día en que se celebra el nacimiento del Señor Jesucristo. Triste y lamentablemente, amados míos, triste y lamentablemente, amados míos, esta enseñanza que estamos trayendo para que el cuerpo de Cristo reaccione, recapacite y entienda con toda claridad que conlleva salvación o condenación. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Dice, sino que es el espíritu del anticristo, hermano, es el espíritu del anticristo, escuche, escuche, escuche, que le metió mano al día 24, que le metió mano al día 24. Y el planeta Tierra celebra el día 25. Repito, celebra el día 25. Pero es que no es cuando el planeta Tierra lo quiera celebrar. Es cuando está establecido en la Escritura. Repito, yo tengo una fecha de nacimiento. Junio 8, 1945. Hermano, no es junio 10. No es, no es, no es junio 7. Es junio 8. La, la, la fecha de nacimiento mía. Y, y Jesús, y Jesús tiene una fecha de nacimiento. A través de la Escritura lo vamos a ver. No se lo pierda el próximo jueves, porque estamos tratando de que el pueblo pueda entender con toda claridad. Escucha, amado. Volvemos al ángel que está hablando con María. Oiga, oiga. Y ahora... Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Hermano, por favor entienda, por favor entienda y grábeselo en su memoria. Y espero que muchas personas puedan entender y me ayuden a defender esta posición de que Jesús no es dios jesús no es dios, ¿Es dios, o no, es dios? Oh, no es dios jesús no es dios jesucristo es dios pero jesucristo renunció a dios y tomó la forma de jesús lo vamos a ver con toda claridad oiga y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Pero había un problema, repito, pero había un problema. Que María, que María estaba comprometida. Que María estaba comprometida comprometida entonces de qué manera repito de qué manera dios puede solucionar ese problema porque maría oiga porque maría va a tener esta experiencia el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado hijo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo entra en María, entra en María, trae la simiente del Padre, la coloca en el sistema reproductivo de María, repito, lo coloca en el sistema reproductivo de María y ahí comienza, repito, y ahí comienza... La experiencia, la experiencia de una mujer nueve meses teniendo una criatura en su vientre, pero había un problema. Repito, pero había un problema. ¿Cuál problema, pastor? ¿Cuál problema, pastor? El siguiente, escuche por favor. Escuche por favor. Había un problema. ¿Cuál problema, pastor? Oiga. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo visita a María con la simiente de Dios, con la simiente de Dios, entra dentro de María y en el sistema reproductivo, Pone la simiente de Dios en una mujer que estaba comprometida para casarse. Usted se puede imaginar lo que está sucediendo. Usted se puede imaginar lo que está sucediendo. Es Porque ese escándalo, cuando esa barriguita, cuando esa barriguita empiece a crecer, ¿quién es el que se va a escandalizar? No es el vecino. Repito, no es el vecino no son los padres, no son los hermanos, es el hombre que estaba comprometido para casarse con esa mujer y de momento esa mujer le sale preñada. ¿Qué puede pensar ese hombre? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, Estando desposada María, su madre, con José. Antes de que se juntasen, antes de que José la tocara, antes de que llegaran al lecho. Oiga, oiga, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Concebido, concebido no creado repito no creado concebido porque venía bajo una misión que tenía que ser que tenía que ser 100% humano 100% humano escúcheme por favor le estoy describiendo todas las fases repito todas las fases que se realiza un ser Humano. Oiga bien, entonces dice, José, su marido, como era justo, como era justo, o sea, no era cualquier persona, era una persona justa, delante de Dios, justa, y dice con toda claridad, y dice con toda claridad, José, su marido, como era justa, justo, justo no quería infamarla, ¿infamarla por qué?, porque ¿cómo es posible que una persona que está comprometida con un hombre de la noche a la mañana aparezca en cinta? Entonces, entonces, ahora Dios, repito, ahora Dios, quien había provocado ese problema, tenía que solucionarlo, tenía que solucionarlo, porque ahora hay un hombre escandalizado, Repito, ahora es un hombre escanalizado que enseguida pensó, coordinó de cómo salir de María. Porque lo había traicionado, porque lo había traicionado y pensaba él, y pensaba él con otro hombre. Entonces, oye, oiga, entonces dice José su marido, como era justo y no quería infamarla, Quiso dejarla secretamente. Cuando está ese hombre coordinando, repito, cuando está ese hombre José coordinando cómo salir de esa situación, renunciando a su compromiso con esa mujer y quiso dejarla secretamente sin decirle nada a nadie. Ahora se da cuenta por qué Jesús, por qué José era justo, porque no, o sea, era un hombre temeroso de Dios y, y, él, y, él, y él entendió, yo no saco nada con, con desprestigiar a esta mujer, la voy a dejar secretamente, sin que nadie se entere que yo he renunciado al compromiso que tenía con ella. Oiga bien, oiga bien. Y pensando él en esto, he aquí un ángel, ahora viene otro ángel, un ángel le habló a María, le ministró a María. Ahora, ahora, otro ángel viene a resolver el problema. ¿Qué problema? ¿Qué problema? El problema de José que ya se había hecho el plan, ya se había hecho el plan de abandonar a María secretamente, de abandonar a María secretamente, y dice con toda claridad, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueño, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Estoy brigando. estoy bregando con todo lo que aconteció, con todo lo que aconteció antes de que Jesús fuese engendrado. Y una vez engendrado, todo lo que aconteció, porque el pueblo tiene que entender, porque nosotros normalmente, Jesús nació, Jesús nació, Jesús nació, Jesús nació, Jesús nació, Jesús nació en Navidad, Jesús nació en Navidad. Hermanos míos, esto conlleva, repito, esto conlleva un conocimiento completo de cómo seleccionan a esa mujer y de cómo y de cómo le ministran al hombre que estaba comprometido con esa mujer, cuando ese hombre se da cuenta que esa mujer comienza su barriguita a crecer, porque esa es otra cosa. Repito, eso es otra cosa. Jesús, Jesús, hombre, empezó a existir como embrión. Repito, y de embrión pasa a... a a la etapa en que va pasando los nueve meses que pasó y que pasa toda mujer, donde ciertamente no es una varita mágica, yo pongo una, toco a María, ahí está, no, no, estuvo todo el espacio de nueve meses para entonces traer a la luz a Jesús por eso tuvo que enviar otro ángel ya enviaron un ángel para María ahora envían otro ángel para José y pensando él en esto he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer por lo porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Espíritu Santo es. Usted se puede imaginar qué clase de experiencia es esa. Usted se puede imaginar qué clase de experiencia es esa. De cuando este hombre tiene el plan, la coordinación, eh, eh, la tribulación, la angustia, el dolor, el dolor. De un acto de traición viene un ángel y se le revela a José en sueño.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 Usted se puede imaginar el cambio, repito, el cambio emocional, el cambio que hizo José cuando tiene esta experiencia donde en este sueño este ángel le habla, le ilustra, le enseña que lo que está pasando no es humano, que lo que está pasando es una experiencia divina, que lo que está pasando es que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo necesitaban, Necesitaban un vientre humano para traer sobre la faz de la tierra a otro ser humano. Por eso es que nosotros estamos, hermano, nosotros estamos defendiendo con uña y diente toda la revelación bíblica. Repito, toda la revelación bíblica que en este momento le estoy trayendo para que el pueblo pueda entender con toda claridad que no es el día 25. Repito, que no es el día 25, porque usted puede ver, hermano, usted puede ver toda la coordinación divina a través de los ángeles, nada de casualidad, todo firme, todo perfecto, todo perfecto, y la fecha de nacimiento, y la fecha de nacimiento entra dentro de esa perfección, dentro de esa coordinación divina. Por eso es que en este momento estamos tratando de que el pueblo quede reafirmado, quede en conocimiento de que el día 25 de diciembre no es, no es el nacimiento, el día fecha, del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la fecha es el 24 de diciembre, no se lo pierda este próximo jueves, que es el día 24 de diciembre. Le vamos a estar ilustrando, repito, le vamos a estar ilustrando a través de la Biblia, a través de las páginas de la Biblia, que el 24 de diciembre es la fecha oficial del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dijo y pensando él en todo esto, se le apareció un ángel del Señor en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas, recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es... Ahí le, le volvió la configuración al rostro de José. Ahí se le cayó, eh, eh, ¿cómo se llama?, el desánimo que había, se había apoderado de él y volvió a entrar en el conocimiento de que lo que estaba pasando no era una situación humana, que lo que estaba pasando era un plan divino y que el Todopoderoso Dios había contado con él para que ese plan siguiera adelante. Escúcheme, por favor, imagínense a José, imagínense a José por el barrio. Me tuve que dejar de María porque está preñada y no es mío. O sea, vemos con toda claridad por qué el ángel se le revela y por qué lo incluyen y por qué lo incluyen dentro de esta revelación oiga todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará luz, y dará luz un hijo Isaías 7.14 oiga y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió, y recibió a María su mujer. Oiga, pero no la tocó, dice, pero no la tocó, ni la conoció hasta que María no parió a Jesús. Repito, hasta que María no parió a Jesús. Vea qué clase de ser humano es José, ¿cómo respetó? ¿Cómo respetó a esa mujer? Porque escúcheme, después que Jesús nació, la Biblia nos informa que María tuvo varios hermanos de Jesús, varios hijos, porque entonces fueron engendrados por José. Pero en este momento estamos ilustrando, estamos enseñando que el plan de Dios cogió a través de José y María. María, prestando su vientre, José, prestando su ayuda, repito, José, prestando su ayuda, Creyendo. creyéndole a Dios lo que había sido revelado por el ángel, que esa criatura, que esa criatura, que estaba en su vientre, venía con una misión divina. Y José se une a ese plan con gozo, con alegría, porque dice la recibió, repito, la recibió, la guardó, la cuidó y naturalmente hizo todo lo que tenía que hacer hasta que naciera Jesús en aquel pesebre. En Belén de Judá, el 24 de diciembre. Por eso es que estamos tratando de que el pueblo pueda entender con toda claridad. El 24 de diciembre no es cualquier fecha. No es cualquier fecha. El 24 de diciembre comenzó el proceso más grande jamás ha existido, donde Dios renuncia a Dios. Y se hace hombre. Y aquel verbo, y aquel verbo Dios, repito, y aquel verbo Dios Jesucristo, se hizo carne. Este es el momento que le estoy ilustrando a través del Evangelio. Todo ese proceso, todo ese proceso que contiene el Evangelio, porque si está la revelación en el Evangelio, no es simplemente para que esté escrito, es simplemente para darnos conocimiento, es simplemente para ilustrarnos, es simplemente para enseñarnos. Porque ciertamente, amado mío, escuche, Satanás busca la manera y alternativa de adulterar, de cambiar. Así como logró engañar a Adán y a Eva, ahora quiere engañar al cuerpo de Cristo ¿Con qué? Con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nació un 24 de diciembre. Nosotros no vamos a ceder en el compromiso. Llevo 40 años ilustrándole al pueblo esta enseñanza, pero nunca, pero nunca había entrado en la profundidad que estamos entrando ahora, porque esta enseñanza... Esta enseñanza conlleva salvación o condenación. La Repito, repito. Esta enseñanza conlleva salvación o condenación. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. No es de Dios. Entonces, ¿Dice Jesucristo, dice... Jesucristo dice no es de Dios. Dice, este es el espíritu del anticristo. Esto es una prueba, esto es una prueba que va a tener el cuerpo de Cristo. Si se une al diablo, si se une al diablo en celebrar el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o mantiene la fecha del 24 de diciembre, o mantiene la fecha del 24 de diciembre, como la fecha grande, poderosa, gigante, en el cielo, en la tierra, donde todo lo que perdió Adán y Eva, lo recupera Jesús, hombre. No te pierdas este próximo martes, donde vamos a continuar con esta enseñanza que estamos trayendo. Jesús, hombre, nació el 24 de diciembre. Y el 24 de diciembre, que es el próximo jueves, le estaremos ilustrando literalmente, literalmente, literalmente, que ese nacimiento, que ese nacimiento se realizó un 24 de diciembre, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que me has concedido una vez más de ilustrar, de enseñar a través de tu evangelio todos los pasos, todo el proceso que tuviste que tomar para traer a la luz a nuestro Salvador un 24 de diciembre. Por favor, ayuda al cuerpo de Cristo a ver, a oír. Y entender que esta enseñanza conlleva salvación o condenación. Porque todo el que no, quiera, que no quiera reconocer el 24 de diciembre como el día en que nació nuestro Salvador, conlleva condenación. En el nombre de Jesús salva, sana, reconcilia, pero sobre todo abre los ojos del entendimiento al pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si tienes la posibilidad de hacer una cartita y enviándolas al Ministerio Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Repito, una cartita a nombre de Momentos Proféticos, al apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Si Dios pone en tu corazón una ayuda económica, te lo vamos a agradecer para poder cumplir económicamente con todas estas plataformas que están transmitiendo nuestra programación. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerdo a la Iglesia de la Roca, a la Iglesia de la Roca, no estaremos abriendo nuestro templo hasta nuevo aviso. Dios le bendiga.